Mi alma seguirá Aun cuando tú ya no estés Aun cuando yo mismo me haya ido Sin poderme despedir con un beso Cuando A morir en cada inspiración, hay vida en cada exhalación, un poquito de fallecer, aunque te ve casa que ocupaste Cocinando o oh, saliendo del baño oh, oh, oh, oh, En el sofá o oh, en la cama Si no estás No estás Estás Estás de otra manera, con toda tu energía reciclada. No importan los espacios Únicamente el sentir de haber Aprovechado a cada instante el existir Tu presencia abierta. Gesto moviéndose todavía en cada noche, me habitas en cada jornada, te siento un poco más, aunque te vea en la cama que ocupaste paseando o saliendo de la casa en el auto o en el jardín si no estás no estás estás Estás de otra manera con toda tu energía reciclada arroyo como el eco en las montañas tu aliento resuena la vida de los otros más que un cuerpo más que un corazón latiendo necesidades sentimientos Situación Inmaculada De amor La verdadera Vida de ida A verdadera Vida sin vuelta Viajando solos A todos lados Siendo todo todo el rato no hay muerte si entendemos nuestra espiritualidad. En cada instante la eternidad, la eternidad de la energía, transiciones, Tránsitos, estadios versátiles de vida inmutable. El cuerpo físico, la caja que alberga nuestra alma durante la estancia en la tierra. Es demasiado pequeña para el amor.